Por eso me gustaría anunciarles que a partir del 20 de septiembre en la Comunidad de Madrid habrá libertad horaria para la hostelería y el ocio nocturno. También dejará de haber restricciones de aforo en cines y teatros y ampliaremos de 8 a 10 los comensales en las terrazas. Nuestra intención es seguir avanzando en nuevas medidas de relajación de restricciones si la situación continúa mejorando. Medidas que existen, ojo, porque no se trata de tener todo cerrado o todo abierto sin más.